Hola, hola parceros, ¿cómo van? ¿Bien o no? Oiga, está haciendo un frío en Bogotá, así de curso de paleta. Entonces, nos salimos a dar una vuelta, vamos a billetar a una vuelta, a tomar unas fotos. Y bueno, vamos a mostrarles el camino porque está súper bonito y a ver qué nos encontramos en el camino. Entonces, bueno, ojalá les guste el paseo que les estamos aquí documentando. Esto, llegando a Subachoque, Suba, okay. ahí está el fondo. Bueno, ya llegamos a Villeta, ¿qué tal el viaje? Muy bacano, ¿sí o no? Ya llegamos, eh, fue un poco más de una hora de viaje, pues por lo que nos vinimos por Tabio y dimos la vuelta El peaje de allá me costó 10, 000, nos costó 10 mil pesos, que son como 3 dólares o algo así, para que lo tengan en cuenta Y bueno, llegamos a este sitio, que es un mariposario, entonces vamos a entrar ahí a tomar fotos pero también vamos a entrar a ese que dice Villetalia, que es un restaurante que está buenísimo entonces, primero tengo que ir a almorzar a echar el bitute y después vamos al mariposario que está por allá bueno, ya llegó el almuerzo llegaron estas costillitas de cerdo y esta pizza entonces vamos a darle a esto y después vamos al mariposario Hola. Me mandaron a pagar las entradas del mariposario acá. Ay, sí. Dos. Sí. Mira. tienes los cuatro aquí? Gracias Gracias Bueno, ya tenemos nuestras entradas Listo Entonces ahí está y entonces comenzamos el y ahí comenzamos desde el plátano que solamente en toda su vida da un fruto un racimo con muchos plátanos ¿Sí? y ya una vez se corta ese racimo la planta muere y viene otra después de eso entonces pues es la papaya o papayuela eh, resulta que ya a comparación del plátano Esta ya tiene las dos casas O sea, tiene ambos sexos Tiene su sexo masculino y su sexo femenino eh, ¿Y ese qué fruto que hay es qué? La papaya ¿La papaya? Ajá Y resulta oh. que tiene una simbiosis con las mariposas Que las mariposas son las encargadas de fecundar Ellas eh, vuelan a una planta, que un macho y ahí cogen esporas, como son tan diminutas, se les pegan en las patas, en las alas. Y tan pronto vienen a la hembra, la fecunda ¡Guau! Wow. Las palmas. La pal ¿Si conozco, la esa a palmera? Una palma de botella. Ok. Y eh, resulta que es una palma única y exclusivamente eh, funcional para el hombre. ¿Por qué? Porque es algo bonito. La siembran sí. para... ¿Ornamental? Ornamental, tal cual. Entonces, eh, algo curioso de ellas, que cada raya que se le ve... Es una hoja que se le ha caído ¿Cada raya es una hoja que se cayó? Sí, cada raya es una hoja que se le ha caído Cierco, Muchas, el... cada, cada cicatriz, cada raya es una, hoja. es una hoja que se le ha caído eso, ¡Eso es bueno! Ciertazo. Ciertazo. Bueno, pasamos a otra palma Casi todas las palmas son provenientes del África, ¿verdad? Sí. Pero esta palma no se sabe con certeza De a dónde fue ¿Por qué? Por su fruto flotante Los cocos como flotan se han distribuido por todo el mundo entonces los únicos lugares donde no hay cocos son los lugares extremos, de climas extremos por ejemplo los polos Los polos. y donde hay estaciones, estaciones también extremas de resto en cualquier lugar del mundo hay cocos donde haya playa llegó el coco algo curioso de los cocos también cada raya es una cicatriz de una hoja que le ha caído bueno, lo otro curioso se demoran de 8 a 9 años en comenzar su producción de cocos y una vez comienza la producción de cocos, nunca para en toda su vida hasta que muere la palma. ¿Y cuánto dura la vida útil de la palma? 45, 50 años. ¿50 años? Sí. Okay. Ajá. Sí, entonces ese es, su nombre científico es Cocos nucifera. Ajá. Y pues también <risa> tiene propiedades curativas, muchas cosas. Bueno, aquí quiero hablarles sobre otra planta. También es otra planta hospedera. Y... Eh, Aquí la vamos a ver en plena función. Entonces, vamos a buscar unos gusanos o larvas de mariposa. Ah, vean. Se ve la flor de la pasiflora. Así se llama esta enredadera. Pasiflora. Pasiflora dulium. Y su fruto eh, es el maracuyá. De sus hojas se alimentan, viven y comen alrededor de 4 o 5 especies de mariposas diferentes. Esta es una chincha bonito, bonito. Bueno, entonces, pero sí, qué, de esa se está alimentando ahí, o no, qué? Es? No, no, no, está ahí tranquilita la chincha, nada más, pero está muy bonita. Eso es Bueno, entonces, le sigo contando. De esta flor es donde nace el maracuyá, ¿listo? Oh. Y la, la, las hojas, por ejemplo, por aquí era donde estaba, creo que ya se las comieron. Se las estaba comiendo unos gusanitos esta mañana, pero cientos de gusanitos. Pero yo creo que ya no dejaron nada, pero es por aquí estaban. Por aquí tienen que estar. Son gusanos o larvas de una mariposa que se llama Lapa doris, miren acá. Ellos trabajan todos juntos y comen a toda hora, todo el día, las 24 horas del día, lo que duren mientras cambian para hacer mariposa, ahí hay cientos de miles y si comenzamos a levantar hoja por el Ah, momento, por eso no están… Problema. ¿Por eso están comidas? Oh. Ajá, porque esa es la planta hospedera para más o menos unas 7 8 clases de mariposas diferentes. Wow. Sí. sí, esta es la que más puede hospedar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos árboles maderables y curiosos de la región, ¿no? Este es un tambor, es un gigante de rápido crecimiento. Eh, gigante, ¿por qué? Porque llega a crecer hasta 30 metros de altura y rápido crecimiento porque en 7 años ya ha adquirido esa altura. Eh, están en vía de extinción, ¿por qué? Porque su nombre lo dice, los utilizan para hacer tambores. Eh, él tiene una propiedad que todo su, su tronco principal es recto y casi todo es de la, del mismo grosor, del mismo radio y entonces lo, ahí por dentro es hueco los artesanos ah. lo usan para hacer los tambores llamadores ah. ¿Se le llaman tambor bueno aquí pasamos a este y se llama un caoa o cao. es de las maderas más finas que existen en el mundo es un gigante pero de lento crecimiento se demora alrededor de 30 años para que esté en su edad adulta y puede llegar a crecer hasta 30 metros. ¿Y es cuando los cortan y los vuelven? No, muebles. antes. <risa> en 10 años ya los están tumbando hoy en día. Ah, joder. Resulta que estos, eh, los caobas o los caobos, es la madera más fina que existe en el mundo. Sí, la más, más cara. Más fina, la más cara. Y hace parte de la familia de los cedros, también de las más amenazadas. Son nativos de Sudamérica. Wow. bueno aquí encontramos un cedro árbol famosísimo acá en Colombia uno de sí. niño los escucha nombrar eh, son árboles gigantes de lento crecimiento se demora alrededor de 30 años para que esté adulto son originarios de Sudamérica y también tienen el mismo problema que aquellos están extintos o sea, están, poniendo, están en vía de extinción porque su madera es tan buena que los tumban pero no los siembran Ajá, entonces eso es lo que está. No reforestan. No reforestan, correcto. Bueno, aquí vamos a encontrar dos árboles grandototes que ahora son bebés. Los llamo grandototes porque, porque son gigantes de la naturaleza. ¿Estos dos? Esos dos. Se llaman ceibas. Oh. Resulta que las ceibas son famosas acá en Cundinamarca, en nuestra región. ¿Por qué? Porque en la Vega, en el parque principal, el árbol que tienen es una ceiba. Sí. En San Francisco, el árbol principal que tienen es una ceiba. En Sasaima, el árbol principal que tienen es una ceiba. En Villeta, hace muchos años, en 1910, 1912, tenían una ceiba en el parque principal. Entonces, todas estas ceibas han hecho parte de nuestra cultura, de nuestra historia, desde hace muchos años. ¿no? Eh, resulta que aquí tenemos los dos. Son masculino, el macho, y la hembra, femenino. Oh. ¿Por qué se diferencian? Si ve la hembra que tiene los brazos grandototes, sí. a ese le llaman ceiba bruja, por lo espelucada. <risa> y a este le dicen ceiba bonga. Y este eh, también crece igual que la hembra, un poquito más, más bajito, pero él crece robusto, y más tiene... no raja las raíces? Los dos tienen espinas, los ¿no? Los dos tienen espinas, claro. Eso es una herencia de su familia. Porque estos son descendientes o son como primos hermanos de los boraboras africanos, que son Ajá. los árboles más grandes del mundo. Y de ¿Y pata de vaca. Sí, les cuento, esta eh, es una pata de vaca, la llaman así, por su forma de la hoja, el parecido al casco de una vaca. ¿Lo ven? Ah. Esta es una planta hospedera. No es A pata ver. cabra, es pata de vaca. ¿Por qué se llama hospedera? y ha prestado oro, eh, atención a la clase eh, los, los gusanos comen eh. Los gusanos se alimentan ahí en cien Resulta que esta es una planta hospedera ¿Por qué? Porque es la única planta donde las mariposas morfopeleides peleides eh, anidan Ponen sus huevos en la parte de encima como unos punticos azules o gotas de agua Uno las confunde muchas veces con gotas de agua y ahí nacen, y los gusanitos tan pronto nacen, se meten debajo de abajo la hoja y se la comienzan a comer, a comer, a comer, a comer. Ah. Y ahí cumple su proceso. De hecho, abajo en el mariposario les voy a mostrar el, el proceso de las mariposas. Ahí. Hola, ¿cómo, ¿Cómo pues está el nogal cafetero? Le comenzarán a llamar nogal cafetero, ¿por qué? Porque él tiene una forma de sombrilla. Si es que crece delgadito, es de abajo sube, sube, sube. Sí. Y arriba se. Hace... Tal cual, es así cuando está grande. Y le llamaban cafetero, ¿por qué? Porque lo sembraban. Eh, para darle sombra al café Ah. Oh. Pero como todo esto cambió del café Ya no hay café así grande como el que había antes Sino ya pequeñitos del tal caturra, no sé qué eh, Ya no necesitan darle sombra con estos árboles Y al ser ellos tan buenos, tan maderables eh, Fueron talados y hoy en día están en vía de extinción ¿También? Son primos con el cedro y con el caoba Y, la gente, y los cedros? la gente, claro como es madera buena la sí, gente le... Tal cual, tal cual y también es endémico de Sudamérica. Ah. Bueno, aquí también tenemos un dinde. El dinde tiene propiedades curativas y lo usan para muchas cosas. La madera es muy buena. Pero, Ajá. ¿cuál es el dinde? El dinde es este. Ah, es el arbolote, güey. Sí, sí, sí, sí, sí. El arbolote. Vean. Ese es, eso es es como muy característico de esta región, sí, ¿no? Sí, sí, los dindes son muy característicos de toda esta región. Ajá, ellos son nativos de acá, mejor dicho. Sí. Esta es la casa de ellos. Bueno, aquí tenemos el pasto indio o pasto guinea. Es un, el único eh, de los pastos nativos de Sudamérica. Eh, es una gran, familia de las gramacias. Los pastos, igual que el aguado o el bambú. Es el único pasto endémico de Colombia. Es una gramínea Perenne. Perenne. Perenne quiere decir que eh, crece primero y muere y aporta nutrientes al suelo para abrirle el campo a otros árboles más grandes eso es perenne. por ejemplo todo esto es un bosque perene, ¿sí? porque alguna vez fue tumbado y creció otra vez vegetación pero esa vegetación está eh, dando su vida para que otros más grandes vengan a colonizar uh -huh. bueno les quería hablar sobre estos Nongo eh, no es tóxico o no es alucinógeno ¿Por qué lo sé? Ajá. Porque no tiene el anillo Ah, ok Si tuviera el anillo morado acá y el anillo morado acá encima Sería alucinógeno Ah, ¿verdad? ya lo estarían armando un bareto <risa> No, bareto no, comiéndoselo eh, Si lo huele, huele igual a un champiñón Igual mm. a un champiñón Sí. Ajá. Pero ese no es un champiñón No es un champiñón Pero son comestibles Digamos, uno si se ve uno en una urgencia perdido en el monte, es preferiblemente comerse un hongo a cualquier otra cosa. Son de más... Masa... Llegamos al mariposario. Bueno, sigan, siéntense. Tomen. Ah, bueno. Siento. Aquí, eh, Hay que tomar clase. Vamos a tomar una pequeña clase de biología. Y... Biología de quinto primaria, biología de noveno décimo, biología de universidad, especialización Los, clasif los animales se clasifican en dos eh, Sin huesos, invertebrados, con huesos, vertebrados Entonces tenemos sin patas, están los celenteros, los equinodermos, los gusanos, los moluscos Con patas están los crustáceos, mirapodos, aracnios, insectos acá en estos dos siempre me hacen la misma pregunta me dicen ¿eh, hey, hijo del mar? luego una araña ¿no es un insecto? no, no. una araña es una araña Ajá. pero no tienen ningún parecido con los insectos se los comen Ajá. sí, se los comen tal cual eh, bueno, aquí en los insectos es donde se encuentra eh, la, la orden a la cual nos vamos a dirigir y vamos a hacer más profundidad que son los lepidópteros entonces con huesos tenemos los vertebrados de sangre fría que son los peces, los reptiles, los anfibios y los vertebrados de sangre caliente que son las aves y los mamíferos nosotros como humanos nos encontramos en mamíferos. los mamíferos. bueno aquí ya pasamos a la clasificación de los insectos la entomología eh, es la ciencia que estudia los insectos los que dedican su vida a entender los insectos a estudiar los insectos se llaman entomólogos entonces, bueno queda entendiendo este tema los entomólogos eh, afirman que en el mundo solamente se ha estudiado y se ha descubierto el 50% de los insectos totales que existen en el mundo el otro 50% aún está sin descubrir o sin estudiar es que son muchos son muchos son miles a lo del siguiente género que se llama lepidópteros les cuento, los lepidópteros eh, son lo que normalmente conocemos como las mariposas. Y se dividen en dos, en mariposas diurnas y mariposas nocturnas. Las mariposas nocturnas son las polillas, mm. lo que comúnmente llamamos como polillas. Eh, bueno, los entomólogos afirman que por cada mariposa diurna que existe en el mundo, existen 10 nocturnas. Tineoidea, que son tineoidea Tineoidea, ellos son las diurnas las y diurnas? todo el resto son nocturnas es que son Nocturnas, no. O sea, yo le digo este como por, por la comparación Por pero, sí, pero el porcentaje que es mínimo Sí, el, por, el porcentaje que es mínimo tal cual Entonces, eh, bueno, les quiero explicar en qué se diferencia una mariposa diurna de, de una nocturna para que tengan más o menos que... que, que saber qué, qué son Sí, por favor eh, Bueno, las mariposas nocturnas que son las polillas ellas pueden vivir más tiempo que las mariposas diurnas que son las hermosas que conocemos normalmente ¿por qué sucede esto? porque resulta que eh, las mariposas nocturnas sí pueden comer cosas sólidas en su estado de mariposa las mariposas diurnas no las mariposas nocturnas tienen un aparato bucal ellas pueden comer la metamorfosis tenemos la metamorfosis de una mariposa en específico que se llama... Eh, Ay, Danaus plexicus resulta que esa mariposa es la mariposa que tiene la migración más grande a nivel mundial ella migra desde eh, la parte sur de Canadá al norte con Estados Unidos y migran desde ahí hasta Tijuana, México en un vuelo épico y resulta que ellas a donde llegan, no llegan una ni dos, ni cien, ni doscientas, ni mil, ni dos mil llegan miles de millones hordas y eh, algo curioso es que llegan, se reproducen, mueren, y las nuevas que nacen son las que se devuelven. Solamente hacen un viaje de su vida. O sea, van payas, Ajá. llegan mamadas, se mueren y las otras sí. se oh. Ajá. Bueno, entonces las mariposas son felices en esta planta. Llegan y ponen, ponen los huevos en la parte de abajo, la mariposa adulta. Ya de ahí salen convertidos en gusanos microscópicos. que ¿Cuál es su función en la vida? Comer. Comen, comen, comen, comen, comen. Si duran un mes vivos. Ese mes comen todos los días a toda hora, nunca paran de comer. Luego una vez ya están preparados, como son gusanos, pueden producir seda y se pegan en eh, las ramas eh, por la parte de la cola y se suspenden. Y ahí comienzan a sufrir el fenómeno más increíble en la naturaleza que puede sufrir cualquier otro ser vivo de este planeta, que es la metamorfosis. Cuando ahí ya cambia de ser un gusano a una mariposa, en el proceso de crisálida es algo increíble porque ahí sin saberlo eh, las, las mariposas del gusano le comienza o sea, le, se le quitan todas las patas que tenía se le quita todo eso como era y comienza a salirle un cuerpo una cabeza nueva unos ojos bonitos eh, las antenas algunas tienen cuatro patas otras tienen seis patas eh, sus alas, sus coles todo, todo, todo y luego ya cuando está desarrollada ella comienza a romper su crisálida, sale y se posa encima de su crisálida durante un tiempo determinado, eh, mientras la sangre, que es sangre fría, irriga todo su cuerpo, se llama, esa sangre se llama hemolinfa, la sangre de las mariposas, una vez, eh, ella necesita el calor del sol para poderlo hacer, si ellas nacen antes de que esté el sol en su pleno auge, se pueden morir de frío, o si nacen en la noche, se pueden morir de frío, Oh. Ah. Pasen, pasen, pasen Wow, ya vi las azules ¿Qué Wow, qué espectáculo Aquí hay que tomarles muchas fotos Mira esa negra. A nosotros nos llega esto Desde Otancho, Boyacá ah. Y nosotros eh, las unimos Con alfileres En la parte donde tiene la seda Y las clavamos En un lugar que no les caiga agua, que permanezcan secas porque ellas si les cae agua se pudren y se dañan y eh, se cuelgan y alrededor de una semana, dos semanas hasta tres semanas están naciendo las mariposas de oh. hecho aquí vemos una mariposa que intentó nacer pero no nació del todo y murió ¿por qué? porque tal vez nacería muy tarde eh, y el frío la, la mató o tenía sangre fría no tenía sangre fría <risa> Funcion, vean cómo están. Las mariposas son de los seres más delicados, por eso dicen que tienen alas de cristal. Tanto así que una sola gota de agua que les caiga en sus alas se las puede partir. Oh. Miren cómo terminan su vida. Ahí, las personas que estén viendo esto, ¿puedo aprovechar para decirles una cosa? Sí, claro. Bueno, no piensen que porque estén aquí las maripositas, las estamos torturando. No, ellas por lo contrario, aquí están seguras. Porque si estuvieran en su medio ambiente, eh, las mariposas, de 100 mariposas, en un mes, solamente llegaría una a morir de vejez. Las otras serían comidas. Ok, acá, pues, acá tienen mayor... Sí, claro, acá pues ellas mueren en su ciclo de vida natural. No es que... Eh, uy, murieron por... No, no, no, no. Ellas mueren todos los días, normal. Todos los días muere alguien, todos los días muere una persona, un animal. Ah, bueno, vean estos son los huevitos de la mariposa está comiendo de la morfolioenorpeleides, ah huevito? Sí, Mira. estos son los huevitos, wow parecen gotas de agua, de hecho por aquí tiene que haber una larga Entonces, mira, esto está comiendo también, está, está comiendo el banano, ¿sí ves? Alivando, alivando. Alivando. Bueno, aquí están todos los... Cuadritos con las mariposas, está súper bonito. Listo, pues Holman holmes aquí, Holman, Holman quien fue quien nos dio el recorrido, eh, para que nos cuente un poco más. Bueno, Holman, eh, dinos entonces cómo, cómo, cómo llega la gente aquí al mariposario. Eh, bueno, si vienen desde Bogotá es muy fácil llegar, saliendo por la calle 80, eh, por la autopista que conduce hacia Medellín, bajan la vega después de pasar la vega, pasan la entrada hacia Tobia, después de Tobia eh, preguntan o si vienen en, en transporte público preguntan el último eh, retorno hacia Bogotá donde queda un vivero, luego queda un restaurante que se llama Villa Italia y ahí es donde se encuentra el mariposario ahí ven un letrero grande que dice Restaurante Villetalia, no sé cuál es el kilometraje que hay exactamente Bogotá acá, pero sí creo que por internet lo he visto, kilómetro, no sé qué exactamente, okay. pero las condiciones son esas, o sea, se vienen eh, desde Bogotá por la calle 80, eh, pasan La Vega, pasan la entrada Tobia, y nos encontramos sobre toda la autopista eh, antes de pasar a ah, No, después de pasar el, el, el último retorno hacia Villeta, o el último retorno que hay de eh, hacia Bogotá, ese ah, es el último retorno. Oiga, Holman, pues muchas gracias por la explicación, muy bacano, qué, qué chévere. Y eh, bueno, ya vale 12 mil pesos la entrada. Y bueno, vengan 12, que... pesos la entrada adulto, 8 mil pesos niño, creo que para mayores de 73 años, 72 años, no pagan. Y ah, bueno, ah. y se dan el rally por aquí, está muy chévere. Listo, parceros, muchas gracias por ver el video. Y eh, nos vemos en el próximo, chao, chao.